El programa incorpora de la obra social La Caixa contribuye a mejorar la integración sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto se consigue ofreciendo sesiones de orientación a los candidatos que buscan un empleo y un servicio de intermediación a las empresas del territorio. El programa Incorpora cuenta con una formación incorpora como una herramienta más para conseguir este objetivo. La misión de la formación incorpora es lograr la mejora de la empleabilidad de las personas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de modo que puedan incorporarse o volver al mercado laboral. el colectivo con el que trabajamos son las personas más vulnerables de las entidades del Grupo Incorpora, con más dificultades de acceso al empleo. Diseñamos acciones formativas partiendo de la demanda empresarial de nuestro territorio. Todas las formaciones comienzan con el entrenamiento en competencias transversales para el desarrollo de todas las potencialidades del alumnado, como medio de mejora de su empleabilidad. Estas acciones tienen como paso previo su formación en empresas, la capacitación en competencias técnicas en las que colaboran el tejido empresarial implicado. En esta formación, nuestros alumnos y alumnas adquieren la motivación necesaria para dar el salto al mundo laboral. Las empresas otorgan una especial importancia a las competencias de los trabajadores, incluso más que la formación o la experiencia. Se persigue el empoderamiento de la persona y su desarrollo personal y profesional... ...a través de acciones de capacitación, sesiones de coaching y prácticas no laborales en empresa. Para la empresa, supone contar con personal cualificado formado a sus necesidades... ...y para el alumnado, una oportunidad de aprender y demostrar cuánto puede ofrecer a la empresa... ...y poder formar parte de ella. Para las entidades sociales, lograr que una persona crea en sí misma... ...y en sus posibilidades, es conseguir el objetivo final. Para nosotros, es la satisfacción de ver el resultado del trabajo diario... Gracias por vuestro esfuerzo.